Si tuvieras 10 millones de euros, ¿dónde lo invertirías y por qué? Bueno, la mejor manera de invertirlo sería en un índice americano, que son las mejores 500 empresas de Estados Unidos y eso es lo que mejor rentabilidad te puede dar, ahí cogería 5 millones y los otros 5 los dejaría para un proyecto en Murcia que hay, de una discoteca que se llama El Tigre 23. <risa> El tigre 23, eso es bueno, ¿eh? Si tuviera que elegir un compañero, ¿cuál elegirías? Ojo con esta pregunta. A ver, no puedo decir... Eh, ninguna persona aparte de mi pareja de hace muchos años Augusto Lima, es como tenemos casi una boda y. Y eres tú, mi amor, te quiero. Se supone celoso, eh. Si tuviera que jugar en locomotivos Burgos el año que viene, ¿qué elegirías? I will pick Burgos. Amor, esta es la buena. Esta es la claro, buena. Es la última la no, final, no, eh. <ríe> Esta es la buena. Javi, eh, ¿cuántas veces ha hecho el amor en el último mes? Es que. está normal, tío. Eh, hay que decir la verdad, tío. A lo mejor ninguna, ¿no? El amor es distinto, ¿eh? Cuida. Cuenta todo, cuenta todo. ¿no? Son mm. tantas así que está, o sea, teniendo... No, no sé, entre 5 y 10. Entre 5 y 10. Está bien, ¿no? Está bien, está bien. Está bien. Una vez se quedado 3-10, he muy a bien. A distancia, a, a distancia, sobre todo. <risa> no. Buen este mes ha sido bueno. <risa>